El presente perfecto. En esta clase ya hemos aprendido mucho vocabulario y gramática. ¿Y qué más has aprendido? ¿Cuándo usamos el presente perfecto? Usamos el presente perfecto para hablar de cosas en el recién pasado. También para hablar de cosas que empezaron en el pasado y continúan en el presente. Este año he leído 20 libros. ¿Has estudiado para el examen? Todavía no hemos cenado. ¿Cómo formamos el presente perfecto? Usamos el verbo haber en el presente más el participio en el pasado. Yo he, tú has, usted, él, ella ha, nosotros, nosotras hemos, vosotros, vosotras habéis, ustedes, ellos, ellas han. Y el participio. Los verbos que terminan en AR, el participio, añadimos ADO y ER, ir, IDO. Nota cultural. En España se usa el presente perfecto para hablar del pasado más que el pretérito. En Latinoamérica se usa el pretérito con mucha más frecuencia. Ejemplo. En España. Esta mañana he desayunado café y huevos. En Latinoamérica, esta mañana desayuné café y huevos. Vemos aquí que en Latinoamérica se usa el pretérito y en España usamos el presente perfecto para hablar de la misma cosa. Vamos a ver ahora cómo usamos el presente perfecto con el verbo hablar. Tenemos el verbo HABER en el presente y tenemos el verbo en el participio. He hablado. Has hablado. Ha hablado. Hemos hablado. Habéis hablado. Han hablado. Como el verbo HABLAR termina en AR, la terminación es ado HABLADO. Ahora, vamos a ver con el verbo comer y como termina en ER, el participio termina en ido. He comido. Has comido. Ha comido. Hemos comido. Habéis comido. Han comido. Y el verbo vivir, que termina en IR, recuerde que el verbo haber es en el presente. Y aquí, como el verbo termina en IR, Vivir, usamos ido. He vivido, has vivido, ha vivido, hemos vivido, habéis vivido, han vivido. Vamos a ver unos participios irregulares. Abrir, abierto. Absolver, absuelto. Cubrir, cubierto. Decir, dicho. Escribir, escrito.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 Nosotros vivir en España por 10 años. Recuerde que tienes que usar el verbo haber en el presente más el participio. Nosotros hemos vivido en España por 10 años. Pablo ya terminar el libro. Usamos el verbo haber más el participio. Pablo ya ha terminado el libro. Vosotros, hacer la tarea sin problemas. Vosotros habéis hecho la tarea sin problemas. Tus amigos, ir de vacaciones. Tus amigos han ido de vacaciones. Este semestre yo estudiar mucho. Este semestre yo he estudiado mucho. ¿Tú saber algo de Paco? Nosotros no le ver. ¿Tú has sabido algo de Paco? Nosotros no le hemos visto. ¿Alguna vez ustedes probar la paella? ¿Alguna vez han probado la paella? Esta noche, la clase, tener un examen y... Salir temprano. Esta noche la clase ha tenido un examen y ha salido temprano.